Hola gente de YouTube, hola hola hola ¿cómo están? Este resulta que anteriormente subía muchos videos a mi canal y estaba un poco activo, pero. Esta vez he estado inactivo porque sencillamente hace un par de meses me retiré del canal de YouTube y he dejado de subir cosas y bueno, mi canal ha estado un poco inactivo. Pero gracias a eso este, me he dado cuenta que mi canal la ha subido y ya al fin somos mil seguidores. Y bueno, quiero decir que hace un par de meses me retiré del colegio y todo el cuento y me han sucedido anécdotas que jamás pensé que me iban a suceder en mi vida. Pero bueno, todos sabemos que todos somos parte del proceso de la vida y bueno, aquí estoy y voy a seguir luchando por mi canal y bueno, voy a seguir subiendo gameplays y toda la maricada. Entonces quiero decirles a todas las personas que me apoyan en esto este, que muchas gracias y que al fin somos ya mil subscribers en YouTube y gracias en serio, este, me siento muy agradecido y en serio no, nunca pensé que iba a llegar a mil subscribers y bueno, este, ya me he dado cuenta que he cumplido una meta y bueno, este, mi vida ha cambiado gracias a que me han pasado muchas cosas en mi vida pero no cosas horribles sino cosas que jamás pensé que me iban a suceder y que más adelante quizás si se puede o me da el tiempo lo voy a decir y todo lo demás entonces resulta que en esta ocasión voy a subir un gameplay o una guía o un walkthrough o un playthrough o como sea lo único que voy a mostrarles es un pequeño bug o error que nunca me había sucedido en el Gathward number 2 pero ahora me sucedió el, el pequeño error este del Gathward y es un pequeño error que nunca, nunca pensé que me iba a suceder <ríe> y justamente al final entonces estaba peleando contra Zeus y bueno, quería hacerme un combo de mil de mil golpes. Entonces, resulta que llegué al combo de mil golpes y estaba jugando con un personaje extra o carácter personaje. O, car o personaje distinto al de.. al de. común que es Kratos y todo lo demás. Y bueno, llegué al, a los mil golpes y resulta que estaba hablando con Zeus en la batalla final. Entonces, en la animación debe salir otro lapso de.. de de personaje, pero no me salía la animación correcta, entonces aplasto el círculo y aparece la Lancer, entonces como que se glitchó el juego, se, se dañó, se pudrió, no sé cómo describirlo y todo, y ahí aparece la animación y aparece como que no sé, no sé si pensar que es un mensaje secreto, no sé, aparecen unas aves extrañas y un resplandor, como el final del God war 3. Que aparecen así como que el caos y todo, no sé si es un mensaje oculto, un error o okay, qué diablos, pero aquí sucede algo, aquí hay gato encerrado, no, mentira, <ríe> no, aquí no hay gato encerrado y es eso, entonces espero que alguien me ayude o que me explique qué diablos pasó con esto y que gracias, hasta la próxima, no olviden suscribirse y darle like.